Gracias a la reforma fiscal, se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas Price, Price, ¿qué cabrón? Ya estás al aire ¿Y qué chingados? ¿Tienes que hablar? ¡No mames! ¿Cómo va a hablar? ¡No mames! ¿Para qué hablo? ¿Qué te pasa o okay? qué? Pues no mames, es que todo el mundo dice puras mentiras, cabrón. ¡Puras chingaderas! ¿No vino a decir este pendejo el otro día que la gasolina nunca iba a subir? Y el cabrón anda en Chile y le vale madre, hijo. Y aquí ya me metieron la corneta otra vez, cabrón. ¿Cómo funciona ¿El hoy no Circula? Pues como siempre ha funcionado. <risa> nomás la hicieron de pedo, inventaron nuevos reglamentos, nuevas verificaciones, nuevas chingaderas. Nuevas maneras de conseguir negocio, para que aquí la lámpara, la el pillaje y la corrupción sigan existiendo como siempre lo han existido. que creen? Ahora el brinco va a ser más difícil, porque ahora la prueba es más difícil. Honestamente, ¿quién no ha brincado un coche en su verificación? Y el que no lo ha hecho es Dios, porque están hechas para no pasarlas. Esto es una chingadera.